Hola, soy Floribet. En esta ocasión te enseñaré a hacer muñecos con papel. En esta ocasión utilizaré revistas o catálogos que tengamos. También se puede reutilizar papel periódico o hojas de cuaderno. De esta forma vamos a doblar las hojas y las cortaremos. Luego con la ayuda de un palito de brocheta... Vamos a hacer los tubitos de papel, como les muestro. Yo utilicé para pegarlo, pegamento en bala. Pueden usar también cola blanca. Te invito a suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. De esta forma vamos a hacer varios. Con la ayuda de lápiz vamos a ir aplastando los tubitos para trabajarlos. quiero desearles un feliz año y mucha prosperidad empezaré arrollando y pegando con un poquito de silicón como estoy mostrando Luego de enrollar tres tubitos vamos a seguir enrollando pero siempre por la orillita para ir creciendo la pieza, como les muestro. Formaremos la parte de abajo de la pieza. Medimos un dedito y empezamos a enrollar de la misma manera que hicimos la parte de arriba. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creación Sánchez. nos queda la parte de abajo y la pegaremos como les he mostrado. Ahora me dire dos dedos y voy a empezar a enrollar para formar la cabeza haciendo dos piezas iguales Enrollé otro tubito para poner como si fuese el cuello y así montar la cabeza. voy a hacer las manitas y las piernas de la muñeca como les estoy mostrando en el video Ahora empezaré a enrollar para formar los zapatitos de la muñeca. Pegamos los zapatitos de esta forma. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Yo le puse ojos móviles pero también pueden sacar copias. Así nos queda. Con otro tubito de papel higiénico vamos a hacer el delantal y los tirantes del mismo. Para hacer el pelito vamos a utilizar una lana tubito vamos a hacer los rulos de la muñeca esta forma queda con la misma técnica que hicimos el cuerpo podemos hacer diferentes figuras como les muestro espero les guste nos vemos en el próximo video bendiciones